mi cabello para mí significa resistencia, significa resistir todos los días a todas estas presiones estéticas que no lo quieren de esta forma y que, y que no le gusta que sea tan llamativo, que no le gusta que se note, entonces para mí es resistir y es pararme fuerte ante esta sociedad que definitivamente no quiere cabello de esta forma y mi cabello para mí es libertad, es completa libertad de ser quien soy, de ser eh, auténtica, de mostrarme tal cual, de no negar mis raíces, de, eh, de estar presente, de hacer presencia, de que mi cabello también haga presencia y se note y pues que la gente pueda también apreciar, eh, que lo pueda apreciar estéticamente más allá de todos los prejuicios que existen alrededor del pelo crespo. Yo creo que es importante también demostrarle a la gente que es bello, que se puede admirar, que, que definitivamente es formal, que puede estar en cualquier ámbito, que puede estar en cualquier lugar y puede ser completamente bello.